La reacción de Moria Kazan al enterarse cuando vuelve Jorge Real Intrusos. Luego de unos meses lejos de Intrusos, finalmente se dio a conocer la fecha de regreso de Jorge Real a la conducción del mítico programa de espectáculos. ¿Cómo reaccionó su reemplazante, la filosa Moria Kazan? Al principio se dijo que el reconocido periodista adelantaría su vuelta a la pantalla de América Televisión para octubre, a pesar del buen ratín que tiene el ciclo con la llegada de la OAN. Sin embargo, Ángel de Brito informó desde su cuenta oficial de Twitter que será recién en noviembre. Este sábado. El conductor conductor de LAM lanzó la bomba que sorprendió a sus seguidores, Rial ya decidió que regresará a su trabajo el próximo 5 de noviembre. Entonces, la diva ortomolecular envió un llamativo mensaje en la red social como respuesta a este anuncio. George estás igual y el 15 parto yo. No licencia, solo vacaciones, escribió Picantísima More a la vista de sus followers, fiel a su estilo frontal. La conductora de Incorrectas, también por el mismo canal, y Jorge Rial protagonizaron un escandaloso momento cuando se viralizó un audio de la banda fenestrando al conductor, donde aseguraba que intrusos estaba oscuro y perdía con todos. Hasta que llegó ella a la conducción para levantar el rating.